¿Saben qué? Son las 10 de la mañana y corté un directo de Yuka para hacer esta grabación. Casi lo olvido. Bienvenidos al GabyuCast. Solamente tenemos dos figuras para ver, que son las de Ram y Mami-chan. El manga sobre Pachinko, Hanabi-chan wa Okuregachi, tendrá una adaptación al anime. Gambare Doki-chan tendrá también una adaptación. Princess Connect Redrive revela un video promocional para su segunda temporada. Falta poco para que llegue, falta medianamente poco para Enero. Boku no Hero Academia revela un nuevo visual para su quinta temporada. Ani Nitsukeru Kusuri Wanai tendrá una quinta temporada. Komi wa Komiushu Des se estrenará el 6 de Octubre. Hablando de eso, también revela una visual para su serie live action. El Aisaikeda sería Komi y Takahisa Masuda Tadano. El anime Hütezuki Sugushinu revela un nuevo video promocional. La serie tiene su estreno programado para el próximo 4 de octubre en Japón. Shinkanomi Shiranai Uchi Nikachigumi Shinsei revela un nuevo video promocional. Su estreno está programado para. octubre. Sabihiro no Armor revela una nueva imagen promocional, Tensai Ouji no Akashi Kokasai Seiyutsu se estrenará en enero del 2022, el anime Blue Lock revela su primer video promocional, la serie se estrenará en el 2022 y desde ya lo digo, la pelota siempre al 10. Senpai Ga Usai Kohai no Hanashi revela un nuevo visual, un animation global concretó la compra de Crunchyroll por 1.175 miles de millones de dólares. Este, no me das 10 dólares, que te sobren, digo. Además, Funimation anuncia los doblajes de Uro Mushuku Mushoku Tensei Jobless Reincarnation, Wonder Egg Priority y Horimiya. La tercera película de Eureka 7 High Evolution se estrenará el 26 de noviembre. La película Aria de Benedizione revela un nuevo video promocional, este se estrenará el próximo 3 de diciembre. La película de Slam Dunk se estrenará en la temporada de otoño del 2022, entre octubre y diciembre, Suzumiya Haruji no Yutsu, Yu sería en todo caso, lo leí mal, anuncia una colaboración con el juego World Flipper a partir del 16 de agosto. Kimetsu no Yaiba, Hinokami, Keputan revela un nuevo visual para su videojuego que saldrá el 14 de octubre. Y finalizamos con Love Live, ya que el 13 de agosto fue el cumpleaños de Akihata. Esta leyenda escribió la letra de cada canción de Muse, de Akors, así como de Nishigaku, Iriera, Tanjobi, Hoy se celebró el Love Live Sunshine, Aceria First Love Live in the Dark, con éxito, pero sin Kenchan. Antes de eso, el canal oficial de Love Live publicó una entrevista a Arisha y a Subawa. Glenn Akio en Twitter nos comparte el cronograma de lo que fue. Esta es la mercancía de Aceria, collar de Canon, Kutsujimo de Daya, banda de enfriamiento de Hanamaru, el like stick, la remera del concierto y el listón. Mayuchi nos enseña los Nishigaku Bots. Esta es la mercancía de Love Live Superstar. Diría First Love Live Tour Starlight. Estas son las portadas de los CD Yoho, Aleluya. que ambos vienen con la canción Teen Star. Pero el primero viene con Going Up y el segundo con One, Two, Three. Ahora sí, este es el final: a ir viendo anime, a ir jugando, a ir comiendo, a durmiendo, según lo que dicen las de Love Live, a bañarse. Y nos vemos en el siguiente Gabyuca, tu resumen semanal del mundo del anime y del manga.